Que este, estamos cerrando un año que tiene muchísimo trabajo. Ha sido un año muy intenso, con mucho trabajo, en tanto en lo legislativo, como en lo partidario, como en lo militante. Y creo que en ese sentido lo primero que debo agradecer y pedir un aplauso es para el comité ejecutivo de, de la educación. estuvimos reuniendo una vez al mes, tratando de ver cuáles eran las cosas que eh, teníamos por delante y organizar las actividades como esta. Recién nos señalaba Silvana el tema de la comunicación, pero creo que hicimos una apuesta grande este año a la comunicación, inauguramos la página web, vamos 10500 bytescomuy este muchos de ustedes participaron en esa actividad, la cual es tu Pedro, que ahí, y ahora en este momento es lo que se está proyectando cuando hicimos esa presentación dentro de la página web está activo está en Virtual un club donde hacemos lo mismo que hacemos en un comité en una reunión como esta pero lo hacemos a través de, de internet lo cual acorta distancias y tiempos hicimos un mensaje, comunicando algo que quieren comunicar eh, nuestro escenario digital pasó a ser un esfuerzo muy importante, pero entendemos que ustedes lo merecen y que era importante darlo. Hemos vuelto a los muros, habrán visto en el, en el número anterior, que pusimos una foto y vamos a seguir en los muros y dentro de poco va a, a, van a ver en la calles de Montevideo los mensajes. En los partidarios hicimos, este año terminamos el Congreso Geológico, algunos Hacía veintipico pico de años que el partido no actualizaba sus conceptos. Nosotros no tenemos un problema ideológico como tienen otros partidos, pero sí necesitábamos tomarnos algunos meses de reflexión para ver cuál era la conceptualización que estamos encarando. Porque eso se había hecho en el año 82, 83, donde el Uruguay era otro, donde el mundo era otro. Y necesitábamos también hacer un parámetro. de siempre, cómo lo reafirmamos de esta manera y cómo lo vamos a proyectar a este futuro que eh, tenemos por delante que por supuesto es eh, muy, muy difícil y que representa mucho de porque por supuesto eh, el mundo es otro y necesita mucho más rápida para nosotros. Quiero destacar también el trabajo partidario, el trabajo que ha hecho Silvana en la Comisión Nacional Electoral. Trabajo muy arduo, tiene muchos insabores, pero es el, el corazón del partido. El partido no puede existir si no tiene una buena comisión electoral que trabaje y organice la, la, la acción partidaria. Y esa comisión electoral tuvo a su cargo el, el control y el manejo de lo que son las firmas, que fueron las casi 400.000 firmas que gustamos, y fue un trabajo, fíjense, de digitación, de control, que luego. Fíjense lo que fue el trabajo de la Comisión Electoral hasta eh, junio de este año. Y salieron de eso y enseguida tuvieron que meterse por la elección de jóvenes, que también por suerte el sábado pasado tuvo, como recién se decía, decía Julito recién, más de 50.000 muchachos votando en todo el país. Y creo que es un mensaje muy importante. Cuando de otros partidos nos dicen que no queremos ser jóvenes, porque ser joven no es delito, nosotros decimos claro que ser joven no es delito, delito es rapiñar a la gente. Lo que decimos es, somos el único partido que a los jóvenes le da voz y voto, nos invita a votar y nos invita a venir a la casa del partido a sentarse en el Comité Ejecutivo Nacional con los mayores y tener el mismo voto y la misma representación que los mayores. Entonces, eh, creo que es algo a destacar y destacar a los muchachos que trabajaron en nuestra agrupación. Número 56, a Fernanda y acá, presentándolos, Julito, la 3520, Matías, Fiorena y algo a la gente de la 7.20 una vergüenza, una ofensa, que no la merecen esos ciudadanos, no la merecen los uruguayos, no tiempo administrandola y administrandola de la mejor manera. Y no honor, ¿no? entendemos quienes pensamos así, para un ciudadano de tener un cargo de responsabilidad y asumirlo con responsabilidad, con profesionalismo y con respeto. Y que un Presidente de la República diga lo que dijo nuestros compañeros, eh, repito, ellos no lo merecen, no lo merecen a Uruguay, y no merecen. trabajando junto con nosotros también eh, nuestro amigo el doctor Ricardo Raquetti, que por cuestiones profesionales está en, en Buenos Aires eh, pero nos acaba de llamar para saludarnos Ricardo además es de, de directivo recientemente de del de colegio de abogados este, y para beneplácito de la mayoría empezando por Juan Taroco dirigente del club Atlético ¿eh? Este también también lo es y este, Juan Carlos Loeira que no, vamos a llegar. el año que viene habrá más habrá más incorporaciones, habrá más amigos que se sumen y creo que debemos seguir de la misma manera con un sector y una agrupación de puertas abiertas que en términos electorales y políticos es totalmente contraproducente fueron con sus distintos en lo departamental yo les advertí y les dije muchachos miren que no van a acumular para los de departamentales y peligra que saquen Dijeron: No nos importa, queremos hacerlo, queremos marcar nuestro perfil, unirnos con nuestros amigos y votar no así. Me parece que está bueno que eh, se dé esa libertad y que cada cual se sienta cómodo y trabajar con comunidad. Por eso creemos, además, que eh, tenemos que seguir generando los espacios. En lo que tiene que ver con el legislativo, nos tocó la tarea este año de coordinar la bancada de vamos, Uruguay, diputados y senadores. Hay que estar en todos los temas, hay que coordinar con la presidencia de la Cámara, con los partidos, coordinar con los compañeros. No hay ni sábado, domingo, ni fin de semana, ni feriado, ni nada. A veces surgen los temas y hay que solucionarlos y, y hay que estar. Pero lo hicimos este, con mucho, mucho cariño. Por supuesto que muy cansados, pero eh, entendemos que, que, bueno, que es una labor que hay que realizar y que también es algo que nos da este, una experiencia que... De hacerla y nos da la posibilidad de, de coordinar con nuestros compañeros. En lo legislativo tenemos tres tareas, como ustedes saben: representar, controlar y legislar. Porque tiene que ver con representar, recorrer, ir a los barrios cuando nos invitan, visitarlos y también recibirlos cuando nos piden ser recibidos. Y creo que en ese sentido este, nadie puede decir que. Quizás nos hemos devorado con, con algún amigo, por, por problemas de agenda, pero tratamos siempre, lo antes posible, de recibir a todos bien. Ahí está por lo que estaba camino. ejercer nuestra facultad y nuestro derecho porque es para lo que la gente nos votó, además para estas tres cosas, para representar para legislar y para controlar. y ahí hicimos sí pedidos de informes hicimos sí llamados a salas de comisión y habrán visto últimamente que algún compañero del partido, algunos compañeros de del sector se han enojado con nosotros porque hemos hecho pedidos de informes y no nos han respondido y tuvo que ir por la vía judicial para que nos respondieran y nos parece mal, y así lo, lo dije públicamente, lo vuelvo a decir, nos parece mal que el presidente de un ente autónomo que no puede hacer política, como el señor Raúl Santi, inaugure una ONG que es un invento para hacer política, donde dice que va a hablar del después de los jueves 2030, y lo que está haciendo es usando un cargo que no le permite hacer política, y a través de eso está disfrazando una actividad política partidaria. Nos parece mal. y lo reiteramos y no nos responde, y tenemos que ir a la justicia y estamos instigando para que, para que nos pueda responder. Por esto me, me han cuestionado, me han cuestionado, me han dicho que, que no peguen para adentro, que si considero que hay algo que está mal, lo tengo que decir acá entre cuatro paredes y no decirlo públicamente, pero si hay algo que considero que está equivocado, yo creo que no debo hacer. Este, vamos a barrer para abajo la alfombra y, y vamos a, a mirar por otro lado además de, de cuestionarme bueno me han injuriado, y difamado quienes andan en las redes sociales algunos de ustedes han tenido actividad también ahí para aclarar algunas cosas este, saben que hay algunos provisionarios que, que han mentido y que se han metido con cuestiones personales por eso lo he hecho de preguntar y de de controlar. Hay quienes han dicho que antes de ser electo había prometido a vecinos de, del barrio que si era electo diputado no me iba a mudar de ahí, lo cual es absolutamente falso, absolutamente falso. La única promesa que hice antes de ser electo Y el único compromiso que podemos asumir, que sabemos que lo podemos asumir, es el de trabajo, el de trabajo y de eh, dar, contestar, responder con esa responsabilidad que todos ustedes nos asignan y con ese honor que significa estar en un cargo. Y dicen también esos difamadores que encima que no cumplí la promesa con mi vecino, encima enseguida que asumí, me mudé el barrio, es absolutamente falso también. Sigo viviendo en la misma casa que muchos de ustedes conocen porque han estado, hemos hecho alguna, alguna actualizada, alguna actividad allá. En el mismo barrio como como hace 30 años, con mis padres acá. Mi señora se quedó en casa de casera, además que está con un proletista de salud. Este, siempre alguien tiene que quedarse, porque la casa no, no puede quedar sola. Y la verdad que, por supuesto, que tenemos un de familia para poder progresar, para poder formar una familia, tener hijos y, y buscar que a nuestros hijos no pasen las necesidades que, que uno tuvo que pasar entonces cuando cuando pasan estas cosas que uno realmente eh, se cuestiona se cuestiona cosas. Y, y creo yo que por supuesto me quiero mucho que y quiero que deje de ser un asentamiento y me parece que además lo puedo ayudar más, además por una cuestión ética, lo puedo ayudar más fuera de él que estando ahí. Porque estando ahí como estoy, si lo ayudo hoy, en definitiva me estoy ayudando a mí mismo. Y por una cuestión ética me parece que ayudaría mucho más fuera de él que viviendo ahí. Eso mismo que me han difamado, han transversado nuestras asistencias a la Cámara. Y por suerte, la información del Parlamento es pública y todos pueden entrar a la página web y ver la actuación del, del legislador, pueden ver las asistencias del legislador, los pedidos de informe, las actividades, todo, absolutamente todo. Y estamos con la conciencia de todo el trabajo que hemos, que hemos realizado. Pero bueno, la política tiene estas cosas, estas cosas que, tienen, que son feas, pero hay tres apoyos que son vitales para que, quien se dedica a hacer política. Lo puede hacer con tranquilidad, con humildad, con confianza. Y el primer apoyo es eh, elemental: y es para la familia. Y uno, cuando tiene el apoyo de la familia, puede hacer lo que se propone, hacer lo que sea. Luego, el apoyo de, de todos ustedes, compañeros de ruta, que nos dan ánimo, nos dan las ganas de tan importante como... y, y la política tiene además cosas muy gratificantes eh, escuchar, visitar entender, tener un contacto permanente con diferentes realidades eso es, es impagable y además nos permite hacer cosas que a veces no podemos materializar desde la oposición, sin los votos, muchas cosas, pero recién Abad mencionaba el proyecto de reparación a las víctimas y la verdad que por supuesto que nosotros queremos que no haya víctimas, por supuesto que queremos evitar, queremos evitar que hayan delitos y queremos evitar llorar la pérdida de seres queridos, pero lamentablemente eso no puede, no puede ser porque la delincuencia está... Como sabemos, en índices muy elevado pero no hay sociedad que tenga algún índice de inseguridad. Y me parece, nos pareció que es muy oportuno poder lograr materializar en propuestas el amparo a la familia de la víctima cuando ocurre un hecho desgraciado. Y el proyecto que presentamos surgió de familiares de las víctimas, o sea, surgió de personas que habían perdido a sus hijos, habían perdido a sus padres, a manos de los delincuentes y me parece que es algo muy digno muy digno porque yo lo decía el otro día en la cámara cuando votamos. esto que le ocurre a esta gente nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en cualquier momento salimos de acá nos puede ocurrir y, y créanme que en ese momento no siento una desesperación que no sabe a dónde y el Estado debe responder a esa falla que el propio Estado causó por no darle seguridad a la gente entonces que luego de aprobado la, la, la persona que encabeza la familia de las víctimas, la de las víctimas, la señora Graciela Barrera, nos haya llamado para a todos, porque todos los partidos, ¿no? esto no es una cuestión partidaria, que todos los partidos este, la, la hayan apoyado, eso son cosas que realmente gratifican y que uno se contesta, bueno, ¿para qué? de pausa, de estar con la familia y nos preguntemos, bueno, ¿por qué tenemos que hacer política? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que involucrar? ¿Por qué tengo que apoyar de una manera, de la otra, de la manera que a mi alcance? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que, que meterme participar y participar y cuestionar cuando hay que cuestionar y proponer cuando hay que proponer y acompañar? Porque necesitamos, creo yo, pueden haber miles de respuestas, pero creo que la, la principal es Necesitamos volver a ser el país modelo que nos merecemos, que todos nos merecemos, donde el éxito sea el resultado del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, del estudio, donde no sea raro y excepcional que, que el hijo de, de un obrero, que el hijo de un trabajador, que, que pueda acceder a un cargo de importancia en la empresa, un cargo de responsabilidad en el Estado, no debe ser una cosa excepcional, porque tengamos una sociedad que esté integrada, no dividida, no separada, cada vez más separada, donde tal barrio no te podés meter y a tal barrio tenés que ir de determinada manera porque, porque puede haber tal o cual peligro. Necesitamos hacer política para tener ese país modelo que nos merecemos, para sacar a los que no tienen de la pobreza, no para anclarlo. Es. Necesitamos darle dignidad a la gente y aprovechar el aparato del Estado para sacarlos de esa situación, para darles las herramientas para que salga de esa situación. Por esas cosas es que tenemos que luchar, por esas cosas es que los invito a que redoblemos el esfuerzo del 2013. Vamos a tener en el 2013 una sede departamental donde vamos a hacer actividades todos los meses. Vamos a seguir recorriendo el departamento como corresponde. Ha quedado mostrado que se puede, que podemos. Y en el mismo año que presentamos casi 400.000 firmas, que recolectamos en un solo año, presentamos cuatro, casi 400.000 firmas en la Corte Electoral, en ese mismo año se hizo una elección de jóvenes con más de 50.000 muchachos votando. Claro que se puede. Por supuesto que podemos, si estamos convencidos de eso y si todos ustedes nos apoyan. Así que los invito a redoblar esfuerzo, los invito a redoblar esta... Militancia, a militar cada vez más y a que todos podamos dentro de un año estar contentos, celebrando un año ya preelectoral, pero con un éxito mayor al que hemos alcanzado todavía. Muchas gracias.